¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una temporada más de BC Tour. Y ahora estamos en Lima, con toda la gente de Perú, que está haciendo por acá cosillas Y bueno, ahorita estamos con Norica Peregrino. Estamos con Diego y con Gonzalo. Eh, pues, gracias por aceptarnos, por vernos por acá, eh, por aceptar la entrevista también y, y darnos unas palabras. Este, pues nada, preséntense quiénes son y eh, cómo, cómo inicia ahorita Peregrino. Este, yo soy Gonzalo Espinoso, eh, soy diseñador gráfico. Eh, venimos cuando en desde hace siete años, el, el, el, el séptimo año. Y hacemos start basados en la cultura local de y la Chile, porque de, de creamos este personaje que se llama Tama y sobre eso hemos venido haciendo casi todo nuestro trabajo. Eh, mi nombre es Diego Lau, yo soy diseñador de producto. Y bueno, ya vamos a le y explico un poco. <risa> ¿Por qué Tama? ¿Por qué Tama? Eh, tama, o sea, tiene su nombre de, del tamal, ¿no? Okay. Eh, igual que en, en México, acá el tamal es como que un, un plato como muy, muy típico, muy consumido, ¿no? Es, es diferente a, al, de, al de México, pero, pero se hereda el nombre de, de allá. Entonces, okay. eh, y. y como que es medio así, gordito, gracioso, como, como la... se identifica muy, la gran mayoría de, de personas. ¿no? Ok. ¿La forma es igual que la de México? No, esta forma. En verdad, hay muchas formas de, de, de tamales aquí en, en Perú. Eh pero generalmente tienen esta forma rectangular, bien gordita, no, es, algunos son más anchos, algunos son más largos, algunos son eh, más chiquitos, no, pero básicamente tienen tienen esta forma, no, sean, cuadradito, sean que sean más de, de maíz eh, crudo, de maíz seco, sea que estén envueltos en hojas de plátano, en hojas de de, de, choclo. de choclo, no, entonces este, hay hay muchas variedades, no Nos, no es como que si bien hay un tamal criollo muy representativo, no, pero hay muchísimas variedades dependiendo de la región. Ok. Y cuéntame, decías hace ratito de eh, el que fue un proyecto universitario. O no, no, no. Nosotros nosotros nos conocimos en la universidad. Este, pero eh, hemos empezado esto ter terminando la universidad. Este, nos conocimos eh, como pues, estudiando, pues, no. Mm, claro. Eh, Estudiábamos en la en la misma en la misma facultad, ¿no? Uh -huh. eh, pero estaba, yo estaba en diseño industrial, consultor en diseño gráfico, y, y fue un poco como, como muchos proyectos que te juntas con alguien y dices, ¡hay que hacer algo! ¿no? Y bueno, la mayoría <risa> mmm, que en nada, ¿no? Este, este lamentablemente, sí avanzó. <risa> eh, pero sin mucha forma, ¿no? Era... No era, no estaba tan planteado como un emprendimiento, una carrera artística, ¿no? Era como hay que hacer algo, queremos crear, queremos hacer una propuesta nuestra al, al mercado. Para ese tiempo eh, eh, Gonzalo con, con Hugo y Aldo, que, que también son cofundadores, eh, dan servicios de, de diseño a clientes, ¿no? Entonces. Se diseñaba así, pero a lo que requiera el cliente ¿no? y yo estaba en, en una empresa, lo mismo, o sea, el trabajo estaba bueno pero pero era a lo que la empresa necesite ¿no? y habían estas como ganas de hacer algo, de proponer algo ¿no? y, y los, los, los Art Toys era, era un camino que, que nos atraía ¡Qué chido! ¿Cómo, cómo empiezan el, con el Art toy? ¿Cómo se dan cuenta? Eh, Diego, Diego venía desarrollando estas eh, minifiguras de Lego intervenidas. Este, entonces el primer acercamiento hacia los juguetes viene, viene por él. Eh, igual las referencias que teníamos como diseñadores eh, eran muy similares, ¿no? del, del anime, de los dibujos, de los juguetes en sí mismos, ¿no? Entonces como que cayó bien, bien fácil la idea de desarrollar un personaje y convertirlo a... a, a a forma tridimensional, ¿no? Eh, luego fuimos investigando un poquito más sobre qué son los artois, de qué va, quiénes quién existen, ¿no? Eh, entramos también por la artesanía, ¿no? Este, y la artesanía de aquí tiene muchísimos personajes, como, o sea, antropomorfos, entonces también como que se nos hizo mucho más fácil también eh, eh, entender las representaciones culturales a, tra a través de eso, ¿no? Este, fue bien como bien natural, ¿no? No, no hubo que, que, creo yo, pensar mucho en términos de, de, de que si sí era Artoy o no era y ¿no? O sea, básicamente era un personaje y, y, y crear el personaje, ¿no? Ajá. Y, y, igual tampoco es como que están como que tan claras las reglas de qué es un harto y qué no es un Artoy, ¿no? Entonces... Eh mientras cumpla con la propuesta que, que queremos, eh, ahí va. Si lo quieres llamar Artoy, es un Artoy. si no, no pasa nada. No te molestes, organiza, pero tranquilo, sí es, no, tranquilo. Pero, no, no, pero si es Artoy, ¿no? Así si ustedes sí lo... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Ustedes tienen el... Sí, sí lo consideramos como... Porque a lo mejor la gente que no conoce dice, o sea, es una artesanía, es un adorno, ¿no? Durante mucho tiempo no, y no, aún... No, no. La gente le llama artesanía porque igual el circuito de, de el circuito del arte hoy es bien chiquito tanto aquí como en cualquier otra parte. El circuito del diseño es casi eh, in, inexistente, ¿no? Este a, aquí, entonces o es arte o es artesanía, ¿no? Y ahí nos vamos moviendo, ¿no? Sí. Ajá. Sí, a menos que sí exista alguien que conozca de arte hoy lo va a identificar. Exacto. Por y él sí le va a dar eh, ese, sí, esa posición, ¿no? sí, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Por eso tenemos eh, siempre tuvimos mucho cuidado de de dónde exponíamos, con, junto con quién exponíamos. También nos tomamos una, una atribución de, de, de poder eh, expandir un poco el, el, el término y, y dar muchos talleres en universidades de creación de arte hoy. Justo ahora vamos a dar un, un taller en una universidad aquí sobre creación de arte hoy. Fuimos a, a Puebla a dar un taller de arte hoy, entonces era algo que nosotros queríamos hacer porque era también si la categoría crece, o sea, todos crecemos, ¿no? Ajá. Y a lo largo de estos siete años, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil aquí, aquí ustedes como creadores en Perú? Poder, creo que <risa> po, poder hacer <risa> poder esto seguir. viable, ¿no? Sí. Eh, porque también podría haber quedado como como un hobby, ¿no? Na, nada más, y está bien. Pero nosotros sí queríamos como que da, dar un paso más y poder dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a, a esto, ¿no? Y, y otra parte difícil es la parte de, de creativa ¿no? y, y estar este, contraponiéndola con la parte comercial de la empresa que a veces como, como que choca, ¿no? como que uno frustra al otro. ¿no? Y, y, la, es... y la otra frustración era que nos entiendan, ¿no? porque eso era otro tema, ¿no? porque vivimos, pudimos haber hecho Artois no sé, eh, de, de cultura pop, nada más, ¿no? Art Toys de, de, de Hello Kitty, de Marvel, todas de Power Rangers, y se si hubiera entendido muy fácilmente. Nosotros dijimos, vamos a hacer Art Toys que nadie conoce sobre los Art Toys, vamos a hacerlo sobre cultura peruana, que nadie compra cultura peruana, y vamos a venderlos en Perú, que nadie tampoco lo aprecia. Es como que, ya. Vamos, vamos a hacerle imposible. Vamos a hacerle imposible, ¿no? sí. Entonces, eh, repetimos el, el mismo texto mil veces en mil lugares, hasta que poco a poco fue entendiéndose la idea que queríamos lograr, ¿no? Okay. Ajá. ¿Y se logró? Eh, eh, ya no lo repetimos tanto y así... Creo, en creo, el... que, sí. creo que, que en proceso, no porque igual es hay un público que nos ha entendido, pero es así de, de lo que es todo, a claro. todos los todo que queremos llegar. Claro. Siempre, siempre la meta es más grande, ¿no? De, ya sea, de acá y, y afuera también, ¿no? De, de, del país. Entonces, este, creo que con este pequeño grupo se ha logrado, pero hay que seguir ahí evangelizando. Sí, claro. Su mercado, bueno, decían de, de que es muy pequeño y esto, y el mercado, que, que, ¿cómo llegan a ellos? cuáles es el tarjet? Sí, nosotros empezamos en una galería, este, que es en Indio, donde va a exponer Álvaro eh, y esta galería ya ha tenido un público ganado y nos permitió poder acceder a, es, a ese público, ¿no? Claro, e ellos ya incluso habían, nosotros estamos en la tercera, claro. una tercera edición de una exposición colectiva de, de Art Toys, ¿no? Uh -huh. Era, no sé si era la única, pero no habían habido muchas más tampoco en esa época, ¿no? Entonces ellos como que también habían estado un poquito empujando este, este pequeño uh -huh. mercado, ¿no? Claro, entonces eh, entramos por ahí, eh, haciéndonos conocidos en su público y, en, y empezamos a darle vida a nuestras redes sociales, entendiendo también las redes sociales, o sea, entendiendo en ese tiempo Facebook, lo entendiendo Instagram, ya más reciente entendiendo TikTok, este, entonces el público que nosotros creamos se creó a través de redes sociales, ¿no? Y el público que ganamos a través de la galería fue, fue estando presente ahí, ¿no? Entonces ahora está un poco dividido entre gente muy joven que, que está buscando propuestas nuevas ¿no? pero que tiene una capacidad adquisitiva menor entonces va, va a comprar estas piezas un poco más sencillas y otra gente con mayor poder adquisitivo que, que está en un momento de su vida en el cual está o haciendo su casa o ya tiene su empresa y quiere comprar algo distinto. ¿no? Entonces esa gente ya nos permite poder desarrollar piezas más elaboradas, piezas más conceptuales este, atrevernos un poquito más, ¿no? Ok. ¿Las hacen, hacen por, por encargo? encargo? Eh... Hay de los, de, de los dos. De los dos, ¿no? Uh -huh. o sea, hay, bueno, de más, porque hay las que hacemos en serie, ¿no? En este, la misma versión, en, en alguna serie, este, hay las que hacemos como piezas únicas, ¿no? Eh, pero que nosotros estamos proponiendo, y hay otras que son a pedido, ¿no? Un poco más de de co-creación, en donde el cliente tiene un concepto y, y nosotros pues este lo reinterpretamos a, a nuestro estilo no uh -huh. okay. y, y esto tanto para personas particulares como o para empresas. empresas no hemos hemos podido desarrollar piezas claro. para, para empresas sí y actualmente ahorita decían hace ratito de que de, de lo complicado que ha sido y está repitiendo y todo esto ahorita actualmente ¿Ustedes ya están 100% con esto? ¿Ya se puede vivir? ¿Ya están establecidos? ¿Qué tanto ha sido también ahí todo eso? ¿Eh? O, sea, ¿sí? <risa> o sea, sí. O sea, sí vivimos de esto. Sí vivimos de esto ya hace un par de años. ¿Pero eso es vida? Exacto. <risa> pero, pero eso, sí, pero depende es de qué tipo de vida Pero uno siempre quiere pues, este, hacerlo crecer más, ¿no? Y hacerlo crecer más no solamente por, por la comodidad de cada uno de querer vivir mejor, sino también porque... Eh, Poder vender más significa para nosotros poder crear cosas mucho más atrevidas, mucho más distintas, poder llegar a más público, ¿no? Hay muchas ideas que se quedan en, en renders este, y que la gente nos, nos pide por hacer y que sabemos que únicamente las podríamos hacer en China, ¿no? Este, entonces se, se quedan esas ganas como que, pucha, que quisiéramos hacer más, ¿no? Y, eh, igual, o sea, el tiempo que le dedicamos sí es... Eh, como un 80%, ¿no? Sí. Y un 20% es trabajar con clientes en donde aplicamos lo que hacemos. En, claro. Como origen peregrino, o sea, eh, diseño de marca, eh, generación de contenido, desarrollo, desarrollo de personajes, Desarrollo de personaje, desarrollo de producto. Ajá. ¿no? este Claro, en un inicio eran clientes de diseño pidiéndonos branding o desarrollo de producto con sus propuestas y ahora Origen Peregrino nos abrió clientes que nos dicen me gusta lo que haces, quiero que hagas algo para mí. Y están vendiendo su estilo, ¿no? Y su esencia, Ajá. su... Sí, lo que, lo que eh, en algunos vendemos nuestro estilo, en algunos es... Yo también quiero hacer... O sea, quiero que crees algo, pero para mí, con mi marca, ¿no? Eh, pero ya, sabí, ya viniendo por, por la experiencia que saben que tenemos, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, súper su, bien. Y, y también nos gana, pues, un poco la... Como que esa curiosidad creativa de no quedarnos en el arte hoy y entonces empezamos a hacer ilustración, empezamos a hacer este año, empezamos a hacer murales, este, empezamos a hacer merchandising, como, como camisetas, todo. O sea, empezamos a entrar a, a todo lo que podíamos porque eh, hasta ahorita el personaje tiene una posición muy estática, ¿no? pero el universo que tenemos en la cabeza es muy, muy amplio, ¿no? Entonces estas ilustraciones digitales y, y muchas otras ilustraciones o, o, o, o versiones de esto nos permitían que ese, ese universo se vea, ¿no? Este, por eso ahora también estamos este, desarrollando una colección de NFTs eh, en la cual es el universo que estamos creando ahí es parte de la historia de, de todo el personaje. Ajá. O sea, todo va igual siempre bajo el mismo el mismo concepto, ¿no? De, del personaje, de un estilo pop, de cultura peruana, ¿no? este y ahí como que se va haciendo todo una mezcla. Aparte yo creo que mientras más van creciendo más es la necesidad, ¿no? O sea la gente ya quiere a lo mejor decir ay aquí que decían de las tazas, Ajá. o ya quiero el sticker, el llavero, entonces pues, igual las mismas personas ya se están enganchando con ustedes y ya se los piden, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Como te decía, ¿no? a veces hemos lanzado ideas por, por las redes sociales y dicen como que quiero comprarlo. Lanzamos una idea de, de juego de mesa, que habíamos desarrollado un juego de mesa eh, por las redes sociales y ya querían hacerlo y todavía nos toma un tiempo poder tenerlo, en fin, o sea, ya poder producirlo, porque habían que afinar algunas cosas de la producción, ¿no? Pero las reglas del juego de mesa ya están hechas, ¿no? Okay. Sí. Decían hace ratito que también había una pregunta que no les habían hecho. ¿Quién es? Sí. Cuéntenme, cuéntenme, quién es la mente creativa de origen peruano? Yo, bueno, no lo quiero aceptar, pero soy yo. No, cuéntenme, cuéntenme ese, claro. ese dinamismo, porque yo sé que también es complicado hasta cierto punto, ¿no? Sí, no, eh, o sea, yo tengo la idea y le digo, bueno, púlela no, no es tan complicado. Nos, nos, ha tomado, nos, ha, nos ha tomado un buen tiempo crear una, una dinámica de equipo, ¿no? O sea, al inicio éramos cuatro los fundadores, más un equipo adicional de tres, tres personas más. Este, claro, pero ahí era también como funcionando como estudio. Ajá, de como estudio de como... diseño. En verdad, ahí Ajá. había... 90% eran proyectos este, con clientes. Sí, sí. sí. sí. Eh, y, y estábamos aprendiendo a hacer una empresa, ¿no? A, a la vez que estamos a, estábamos aprendiendo a crear algo propio, eh, y estábamos aprendiendo a funcionar como equipo, y estábamos aprendiendo a, a, a las finanzas de una empresa. O sea, estábamos aprendiendo todo, ¿no? Entonces fue bien complicado durante un buen tiempo, hasta que cada uno fue encontrando su perfil también pro, profesional. Y, y la dinámica siempre ha sido, ¿no? De que alguien lidera eh, una parte del proyecto en la cual sabe más, pero todos entramos a colaborar, ¿no? Este, Diego sabe mucho más de producción, sabe mucho más de modelado, yo sé mucho más de marca y de imagen, entonces cada uno lidera eso, pero las decisiones están compartidas siempre, ¿no? Sí. Eso está chido. Sí, sí, o sea, sí. Al final de cuentas todos meten mano y todos se involucran en, en todo. Claro, sí, claro, claro. Sí, sí. Lo, lo bueno también es que a través del tiempo tuvimos que aprender procesos creativos y procesos de diseño porque con, solamente con yo creo que debería ser así o a mí me gusta que, o, o, o porque a mí me gusta debería ser así no íbamos a llegar a ningún lado y nos peleábamos un montón. ¿no? Entonces este, nos tomamos un buen tiempo en crear un proceso de diseño propio. Este, y marcar objetivos estrategias, ¿no? objet objetivos y estrategias, ¿no? Y a partir de ahí se hizo mucho más sencillo, ¿no? Claro, entonces las decisiones ya no van así a gusto, sino a... ¿Esto es mejor o no para este objetivo, no? Que, que ya lo hemos acordado. Sí, ya no es tan personal, sino ya es más por el fin del proyecto, ¿no? O sea, lo personal va por los insultos y las peleas, ¿no? <risa> Pero ya no por el Pero trabajo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es para, de para desestresarse nada más, ¿no? <risa> sí, obvio. <risa> Ahora, ¿qué, ¿cómo ven el... Eh, yo digo, yo voy llegando canas ayer y he visto muy poco. ¿Ustedes que están aquí, cómo han visto la evolución del arte hoy en Perú? Eh, ha crecido. O sea, igual es pequeñísima, pero, pero ha crecido bastante de cuando nosotros entramos, ¿no? Eh, es como podemos decir, ay, tengo un crecimiento de 200% porque ahora hay el doble de gente... Pero no, eran dos y son, 20. son 20. <risa> este, y, y, y, y tanto como que entrando o intentando entrar al ámbito comercial, como a, a nivel de, de hobby, también hay, y hay gente como que muy, muy capa, ¿no? Claro, pero también se está formando, no, no sé si una industria, pero por lo menos un, un, un pequeño ecosistema alrededor, ¿no? O sea, hay más gente enseñando a hacer art toys, hay más proveedores para poder fabricar art toys. Hay más gente, como dice Diego, interesadas en entrar en esto como hobby y hay más gente intentando hacerlo como marca, que es la, la parte más difícil. Hay más tiendas eh, o galerías donde puedes, eh, te pueden recibir las piezas. Hay más clientes interesados en saber. Hay más variedad también de precios en el mercado. Entonces, sí se ha desarrollado la, la categoría en, la, desde que antes de que nosotros estuvieramos. La, ¿no? la impresión 3D también es una herramienta que, que ayuda mucho, ¿no? Y ahora es es mucho más accesible. Sí. Estamos más cansados también, ¿no? O sea, la... eso es bueno. Sí, sí. sí. Eso, eso, eso, eso da para. Da, buena, da bueno, ¿no? De que antes a lo mejor no hacían tanto o no se veía tanto. Claro, antes trabajábamos muchísimas horas, muchísimas, muchísimas horas, porque era, no solamente era el, el entusiasmo y, y, y la falta de, de conocimientos, entonces había que estar haciendo constantemente, ¿no? ahora tenemos un, un horario de trabajo mucho más ordenado este, y, y podemos vivir, ¿no? porque antes no iban, o sea, nos dedicamos a trabajar básicamente, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, ya por último, eh, ya como para este, despedirnos y que nos, nos cuenten, ¿cómo los contactan? ¿Solamente venden en Perú? ¿Mandan a otros lados? Uh -huh. ¿Ahí cómo también está eso? Eh. Donde ¿Dónde tienen sus, sus piezas colocadas? Por, ah, por Instagram, es, es como origen peregrino, es es la red que más eh, usamos, por decir, la, la principal, por donde más contenido generamos. Eh, hace dos años, en, bueno, con, la, con el inicio de la pandemia, obligados a abrir e-commerce, ¿no? entonces lo, lo abrimos y, y bueno, envíos a todo el país, pero ya hemos tenido algunos envíos también al, al extranjero, Sí. sí, felizmente. Sí y, y Diego tiene, es el creador de nuestro TikTok, así lo que lo, lo pueden ver bailando ahí. Este, <risa> <bilingüe>. sí, obvio. <risa> sí, este, sí, o sea, básicamente son las redes sociales y el e-commerce. E no, eh, hemos intentado un poco independizarnos de, la, de las tiendas eh, para meterle bastante empuje en nuestros canales propios. Así que por ahí estamos. Perfecto. Perfecto. ¿Y ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, ahorita ¿Qué vienen los, los el... NFTs. Esa Es a lo, que, a lo cual más eh, empuje la estamos metiendo eh, y otros proyectos en, en paralelo, sí, ¿no? Bueno, el juego de mesa que te, te comentó. Uh -huh. Igual hay otros merchandising alrededor eh, y una colección. Una nueva colección ah, sí. que pretendemos lanzar a la fin de año. Eh, igual van a estar los art Toys, eh, nuevos personajes, nuevos, personajes, nuevos, nuevos formatos hay, también de no solo eh, otras piezas que m, no sabría si son cuadros son qué cosa pero igual van a tener todo este esta onda como muy muy entre arte y lúdico ¿no? sí. Entonces, podría ser un art toy también <risa> eh, ya no ya, <risa> ya también les pregunté, pregunté pero, pero ¿qué, qué rango de precios, precios manejan eh, El estándar, estándar bueno y ya los especiales que, es que, es que, es bien. que es sí, muy sí o sea empiezas de merchandising tenemos cosas desde este, no sé 15 dólares por ahí eh, puede ser. Sí, este, y bueno, de ahí va subiendo, ¿no? Todo desde, lo que se, todo lo que desde, se quiera subir. Desde, desde, <risa> sí, desde 10 dólares y el, el, los personalizados, los flow. Los... El tama blanco decían que... Esto estaba como, como, en 35 como en 35 dólares. ¿no? Esto como en 150 dólares, 140 dólares, ¿no? Esta pieza ya no, ya no la tenemos, pero está en, en, en esos rangos de precios. Los chiquitos son un trío de... De como de 25 dólares, ¿no? O sea, sí. hemos ido manejando distintos niveles de precios sí, Y los Ajá. personalizados que, que van como que por, por acá en, en tamaños eh, Como en... Hay unos de ciento 500, y tantos y unos de... ¿Qué? 500 Ah, sí, hay unos de ciento y tantos y no de 500, 500 y tantos dólares, ¿no? Sí eh, Antes hemos tenido piezas de, de mayor ticket ¿no? Pero lo que hemos tratado es optimizar procesos no sin sacrificar diseño no optimizar procesos para poder entregar un, un, un producto más económico pero igual de igual de chévere ok, okay. Pues, pues si ya, ya venden de, de, de 200, 200 dólares para arriba ya, ya quiere, quiere decir que, que ya está. está sí pues, pues se venden uno son, cada tres ya años está. <risa> <risa> <aún> así, ya, <risa> está, ya está colocado no pues es, es buen rango digo es, digo ya en México no, no el rango del precio el estándar no es tan alto digamos eh no sé qué decir por eso, <risa> Pero, yo, por, yo, yo por eso digo si venden de esos precios eh, claro. sí, sí eh, es, que, es que es, es que es muy difícil eh, siempre lo hemos dicho no o sea, es, eh, se nos hace muy difícil ver los logros o los avances eh, eh, como se ven desde afuera no estamos sumamente sí. concentrados en sí. en trabajar sí. en solucionar problemas en mejorar en trabajar en trabajar sí. igual o sea a mí me encantaría de que lo puedas encontrar en cualquier tienda a, a dos dólares un coleccionable y, y que todos lo, todos lo puedan adquirir y tener y sea algo así super eso me encantaría sería claro para sí no pero el, el arte el por sí, sí solo es o sea si sí, sí es, sí, es sale del estándar de un juguete, juguete, juguete no sí, sí, sí está sí, por sí, un poquito por encima claro o sea los precios que tienen no son precios eh, que no son precios eh, fijos para siempre para nosotros o sea para, en verdad nuestro, nuestra idea hacia, hacia futuro en algún momento es que sea sumamente popular. Que sea un, un juguete con el que un niño pueda jugar en vez de con un toro de cultura nórdica, con un tama de, de su cultura y aprenda sobre cuatro personajes de su historia en vez de que aprenda sobre cuatro sí. personajes de una historia que no es de él. Y así como están los otakus a, amantes de Japón, que hayan amantes de Perú también. ¿eh? Sí. <risa> Sí, yo creo que eso es lo que todos esperamos en algún momento de cada zona donde está. Eh, pues está chido, no sé, algo que quieran decir, eh, algo extra que, que no sé. Eh, Nada, no, en verdad o sea, estamos súper contentos de saber también de que las propuestas que hacemos... Eh, llegan hacia otros lados, no, este, no solamente la de, la de nosotros, sino la de algunos otros artistas de aquí, y sobre todo que se entienden, ¿no? porque para nosotros siempre fue una propuesta muy, muy local, entonces que se entiendan eh, eh, en otros países este, siempre nos ha parecido increíble. Pues chido. Pues muchas gracias por, por, la, por aceptarme, que venir acá e interrumpirlo. No, y... gracias. Por, por, por Ay, igual, igual no estábamos haciendo nada <risa> qué bueno no estaban aburridos no muchas gracias de verdad no, gracias Entonces, a ti. pues nada pues nos vemos el próximo capítulo y ahí estamos gracias gracias